Bendiciones, gracias a ustedes. Continuamos en esta cobertura total con Tienda Electoral 2020. Miren, estoy en zona rural de San Francisco de Macorís. Estoy en estos momentos en Huiza, en mi comunidad de Huiza. Y lo que podemos observar en esta comunidad de Huiza, en mi comunidad, caramba, lamentablemente veo que eh, hay el proceso de fila está muy aglomerado. La, la, eh, eh, lo que podemos ver en estos momentos es una aglomeración de personas en las afueras, podemos ver, eh, notar que no está organizada la fila como debe de ser, eh, el distanciamiento social por lo que puedo observar en estos momentos no se está llevando a cabo, no se está respetando como debe de ser, el límite, el, el distanciamiento entre cada una de las personas no se está ejecutando y es lamentable porque se ha hecho el llamado bastante a lo que es respetar eh, el, el, los, ...lo que se ha establecido por parte de las autoridades competentes. Aquí, como pueden observar, cientos y cientos de personas eh, haciendo la fila... ...pero eh, el distanciamiento no es el prudente. Entonces, hay que hacer un llamado... Eh, a las autoridades competentes, a las autoridades que regulan todo esto para que eh, intervengan en esta zona eh, y me duele bastante porque es mi zona de Huiza, mi comunidad y, y por lo que podemos observar la situación eh, se torna eh, muy incómoda, muy difícil. Vamos a ver si podemos conversar en estos momentos con el presidente de la Junta de Vecinos de esta comunidad de Huiza, Eugenio de León, mejor conocido como Tito. Tito, bienvenido a nuestra cadena contienda electoral 2020 estamos en vivo en estos momentos para telenor e eugenio hemos observado cómo lamentablemente en las afueras de este centro educativo escuela julio plata de la rosa por lo que podemos observar y así quedó captado por nuestras imágenes no se está respetando el distanciamiento social no no se está respetando usted sabe que la gente cree que el coronavirus pasó la gente está todo en masa votando pero no está controlado fuera dentro sí Dentro está muy bien organizado. Pero, bueno, ¿qué le podemos decir a todas esas personas? Bueno, los que están aquí ya están, lamentablemente. Pero los que aún han, eh, eh, tienen que venir a esta escuela Julio Plata de la Rosa a votar, ¿qué, qué le podemos exhortar? Bueno, nosotros comenzamos dividiendo la gente, pero según fueron llegando más, o sea, no, respetaron, no respetaron la ley. Pues, Todos está, están juntos, uno encima de otro. Es ¿No respetaron el distanciamiento? El distanciamiento no lo respetaron. Entonces esto es incontrolable hasta ahora. Bueno, caramba, ahí está. Muchísimas gracias, don Eugenio de León, quien es el presidente de la Junta de Vecinos en esta comunidad de Huiza. Vamos a ver si podemos acceder a, esta, a la parte ya interior del, del recinto para... Para entonces conversar ya con las autoridades dentro y que nos expliquen parte de lo que estaba ocurriendo. Repito, estamos en estos momentos en la Escuela Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Huiza. Muchas personas en las afueras. Ya el panorama es otro, como decía Eugenio de León, en el interior de esta escuela, donde, repito, se encuentra en la comunidad de Huiza, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver entonces los colegios electorales que están instalados en, esto, en esta Escuela Julio Plata de la Rosa. Por ahí se encuentra la 0145. Observamos también la 00146 y 00144. También se encuentra la 0027. En total son cuatro mesas que se mantienen instaladas en esta comunidad de Huiza. Vamos a ver, como de costumbre, si podemos conversar con, con el presidente de la 000144 para que nos explique cómo marcha este proceso de la democracia con tienda electoral 2020. Más de 7 millones de dominicanos eh, empadronados para ejercer el sufragio. Urna P, urna S y urna D. Ahí está parte del protocolo que se lleva a cabo. Ya esta ciudadana ha terminado de ejercer el voto. Termina, se higieniza inmediatamente con sus manitas limpias y queda sellado a través entonces para poder sellarle el dedo. Hay que secarlo porque estaba untado de alcohol. Vamos a ver si José por aquí, nuestro amigo José Pichardo, José Tavera Pichardo, nos informa cómo marcha todo José por aquí. Por aquí marcha todo bien. Sin embargo, José, hemos observado que en las afueras de esta escuela la aglomeración de personas es eh, increíble lo que está pasando. Y no se está respetando el distanciamiento social. Bueno, ya ahí eh, escapa a nuestra responsabilidad. ...como miembro o funcionario del de colegio. Pero ya es una parte que le corresponde a la policía electoral... A la policía, organizar. A la, claro esto. está, pero la Junta ha establecido y ha orientado sobre... O sea, como, como miembro de la Junta, como presidente de esta mesa... ...¿qué le puede orientar a esas personas? No, eh, orientarle a que mantenga su distanciamiento social... ...porque es muy importante para la salud de cada ciudadano... ...y para que no vaya a infectarse. Bueno, pues muchísimas gracias, José... Ahí está, presidente de la Junta, 0144, se mantienen apostados en esta parte lo que son los delegados de los diferentes partidos políticos eh, en este centro educativo. Cobertura total desde la comunidad de Guisa, en la escuela Julio Plaza de la Rosa. Es todo por el momento, contienda electoral 2020. Regreso con ustedes.